De mañana, gracias por permanecer con nosotros. Como habíamos enunciado, está ya con nosotros Emilio Górez, vicepresidente del Parlacén. Eh, un honor tener a Emilio por acá para que nos oriente, nos aclare y despeje eh, muchos temas sobre el Parlacén, la función, distribución y fondos del Parlamento Centroamericano. Buenos días, Emilio, buenos bienvenido días, al programa. Emilio, buenos días, buenos días para todos ustedes. Para mí, un grato honor. Estar aquí en mi pueblo San Francisco de Macorís de manera particular en mi programa sí. favorito que es sí. de mañana. Así es. Es. Una cosa, Emilio. Yo quiero que antes de. Carolina te dejó en el tapete una pregunta, pero tu designación, ¿desde qué época se realizó que eres vicepresidente? Bueno, eh, yo tuve la mayor votación que se puede obtener ahora en el proceso reciente. Eh, el día 28 de octubre se realizó la elección, eh, perdón, el día 25 de octubre, el día 28 fue la juramentación. Yo tuve el 80% de los votos, eh, de 124 diputados del Parlamento Centroamericano, distribuidos en seis países, eh, yo, yo aspiré a la vicepresidencia, ...del Parlamento Centroamericano... ...y lo primero que obtuvimos fue... Eh, ...que ganamos aquí en la República Dominicana... ...con el 100% de los votos... ...o sea, todos los partidos políticos... ...votaron a mi favor... ...y se repite la historia porque yo fui presidente... ...del Ayuntamiento en dos ocasiones aquí en San Francisco... ...de Macorís sí. ...con sí. votación unánime también... Emilio... Eh, ...para la gente, ¿verdad? Porque esto de hablar de diputados al Palacén... Eh, ...para explicar a la gente... ¿Qué hace un diputado al Parlacén? ¿Cómo se elige un diputado al Parlacén? ¿Qué gana un diputado al Parlacén, verdad? Bueno, el diputado del Parlamento Centroamericano, eh, eh, primero hay que decir que es elegido mediante eh, la selección de lista cerrada en el proceso electoral y que. Un diputado del Parlamento Centroamericano también tiene las mismas funciones que tiene el diputado de la República Dominicana, pero en Centroamérica, no en República Dominicana. ¿Pero qué es qué es eh, la lista cerrada? Eh, explícanos el proceso. Cuando digo lista cerrada me refiero a que es una lista en la cual participan 20 diputados que propone cada partido o colección de partidos y entonces eh, ya están previamente seleccionados de que pueden obtener la victoria dependiendo de la posición donde fueron colocados. Correcto. Sí. Entonces, el diputado del Parlamento Centroamericano también legisla, también representa y también fiscaliza. Nosotros legislamos en Centroamérica, nosotros fiscalizamos a los órganos del sistema de la integración centroamericana, SICA. Eh, por ejemplo, la, la Corte Centroamericana de Justicia es fiscalizada por el Parlamento Centroamericano. Eh, la reunión, la cumbre de, de ministros... Eh, nos dan informe a nosotros como órgano, somos el órgano legislativo de la región centroamericana. Y también tenemos países observadores como el caso de México, de Marruecos, de Taiwán, el propio Venezuela, que está inactivo, y otros países son observadores del Parlamento Centroamericano. Mantenemos una relación eh, permanente con la mayoría de los organismos internacionales, como es la CEPAL, eh, la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, que ahora muy prontamente vamos a firmar un convenio, un acuerdo con la FAO, representada aquí por la embajadora Guadalupe Valdés, y que será en San Francisco de Macorís donde vamos a firmar este, este acuerdo para eh, unirnos a la lucha con, contra el hambre, el hambre cero. Eh, Emilio, concreta, puntual, ya citaste algo sobre este proyecto, hambre cero. Hay mucha gente que entiende que la función del y los gastos para un país eh, pobre como el nuestro, más de 100 millones de pesos anual, eh, como que a veces no justifica o, o sustenta el gasto y sería prudente que tú como representante y vicepresidente de este organismo de unificación de varios países eh, de, de acá, de América Latina y Centroamérica, ¿cierto? Sí. Eh, nos diga ¿Qué ha logrado la República Dominicana perteneciendo al Parlacén? De Mira, manera concreta. Eh, eh, me, me encanta esa pregunta porque hay que hacer mucha comunicación para que se dé a conocer las actividades que realiza el Parlamento Centroamericano porque la mayoría de las personas no lo conocen. Entonces eh, ese es el, el gran problema, situación que tenemos que eh, nosotros llegando ahora a la vicepresidencia ya estamos tomando medidas en ese aspecto. Eh, el Parlamento Centroamericano ha dejado grandes beneficios a todo Centroamérica, empezando por la paz en Centroamérica. En los años 80 eran años de mucha convulsión, mucha sangre derramada en todo Centroamérica, y llegó el Parlamento Centroamericano, que ahora vamos a cumplir 30 años, y este Parlamento Centroamericano fue quien trajo la paz a Centroamérica a través de, la, de los diálogos con los diferentes organismos internacionales, y manteniendo la relación fluida en las relaciones internacionales de los países. Para la República Dominicana, hecho tangible, como nosotros bien vamos siempre al grano directo, te puedo señalar, por ejemplo, eh, fíjate, fue un dominicano, el primer presidente, el diputado Manolo, quien, quien propuso quien propuso, quien llevó la iniciativa y que posteriormente fue acogida en todos los países centroamericanos sobre cielo abierto. Eh, no era tan fácil ir de países que están unidos por frontera como Salvador, El Salvador y Guatemala, eh, o como, como Nicaragua y Honduras, que están tan cercanos, como México también con Guatemala, eh, eh, tener esa relación terrestre esa transportación de, de mercancía, de personas, etcétera, Y eso, eso es un logro del Parlamento Centroamericano propuesto precisamente por un dominicano. Pero aquí en la República Dominicana, en este mismo momento, hay disponibles 28 millones de dólares para la PyME Centroamericana. Y aquí, aquí en San Francisco de Macorís, que tampoco lo saben ustedes que son comunicadores y que no se sabe aquí, no se conoce esto, pero aquí funciona un centro de la MIPYME en la Universidad sí, Católica de sí, Nueva no, eso, eso, eso sí lo sabemos. Propiciado por, verdad, incluso... propiciado por el Parlamento Centroamericano. Nosotros lo hemos tenido el... claro incluso oh, han sí, eh. aquí. Pero ¿no? la persona más brillante en el trabajo de la MIPIM en Centroamérica, que es ahora mismo la presidenta, es señor, una dominicana, Miozotis Rivas, una alumna de escasos recursos económicos que por sus altas valoraciones académicas... Fue tomada en cuenta y mediante concurso, hoy encabeza la MIPYME Centroamericana. Todo esto son cosas propiciadas por el Parlamento Centroamericano. Y la Universidad Católica Universitana le está dando servicio a más de 5 mil MIPYMES. ¿Eh? A Servicios más de 5 gratuitos, gratuitos. Sí, con recursos del Parlamento, con recursos perdón, del sistema de la integración. Porque el Parlamento Centroamericano no maneja recursos, igual que, que el Congreso, o no debe manejarlo. Tenemos solamente un presupuesto para el manejo interno. Emilio, ¿hay en más? la, ¿Podemos en la República Dominicana, ¿cuántos más? diputados hay representándonos ante el Parlacén? Eh, todos los estados, de acuerdo al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, tienen 20 diputados representantes. Y existe la prerrogativa, la opción de los, los presidentes y vicepresidentes salientes que también vayan a ocupar una curul. Por ejemplo, yo ocupo, ocupé cuando entré en el 2016 en el Parlamento Centroamericano la Curul, la silla que ocupaba el presidente Leonel Fernández, que estuvo y que es una persona muy valorada y muy querida en todo Centroamérica y de manera claro, particular claro. en el sistema de la integración centroamericana. Ya tenemos 20 diputados que sí. nos representan en el Parlacén. De esos, Yerjan, y para que uh -huh. Coris nos corrija en caso de. Eh, tengo el dato por acá que son 11 del PRM, 8 del PLD y 1 del BIS. Bueno. De la actual P elección. Los 8, los 8 no son del PLD, sino del PLD aliado. Y los 11 sí. no son del PRM, sino del PRM aliado. Del, del, del ¿Cómo tú lograste colarte ahí? No, yo postulé. <risas> en mi partido yo postulé y, y en la primera ocasión postulé solo. Sí, porque, la, no, la... no, escúchame, eh, Emilio, porque veo que se, sí, se hace sí. bien. Lo digo porque el, PhD es, oye, eh, porque el PHD es un partido pequeño, sí. que naturalmente, eh, igual que el País, son, son partidos que difícilmente lo, logran eh, este tipo no, de... No, pero mira, el PHD es un partido relativamente, porque hay que, hay que poner esa palabra, relativamente pequeño. Relativamente pequeño, porque... Emilio es pequeño. No, no, no, por los resultados. resultados, yo hablo por los resultados. Sí, pero pues, el, el Partido las elecciones? Humanista Dominicano en la elección en de 2016 sacó más de 60, no, no, votos. 20. No, no, no, está bien. En el 20 vino una crisis, sí. y vino una, una pandemia, una situación, y se bipolarizaron la, las elecciones. Sí. Y quienes tenían recursos para andar en la calle y para hacer, eran la gente que estaba en el gobierno de manera principal. Y luego el PRM sí. que, que disfruta del 80% de los recursos que provee la ley sí, Emilio y que el PHL no disfruta de esos recursos. ¿Cuál es tu los punto de no vista en, de en relación de... a la cantidad de representantes al Parlacén? Pienso Perdón, que son... ¿Me puede repetir algo? Sí, no, eh, o sea, ¿qué opinas en relación a la cantidad de representantes al Parlacén? Estamos hablando de, de, de 20 eh, sí. dominicanos que están allá, con menos no se podría hacer, con cinco, con tres. Eh, ¿Cada qué tiempo visitan o hacen la, los congresos o las reuniones? Háblanos un poquito de, del día a día de sí. los diputados del Parlacén. ¿Cómo es la vida laboral? Fíjate, primero, si, si nosotros ponemos en balanza eh, lo que invierte la República Dominicana en los 20 diputados, que yo sé que esa es una preocupación una inquietud, de muchas personas. Eh, los resultados que tiene el Parlamento Centroamericano en la República Dominicana y así en los respectivos países eh, en contrapeso es muy grande porque los resultados que nosotros le damos al país que la gente comenzará a conocer, que no conoce todavía eh, son, reitero, bastante grandes con relación a la representación que tenemos. Ahora nosotros necesitamos representarnos con 20 diputados porque si nosotros tuviéramos allí, en, en, en el cónclave, en la plenaria, donde se debaten los temas, tuviéramos nada más cinco diputados, entonces nosotros estaríamos en desventaja con sí, los demás países. Sí, en minoría. Entonces... Eh, como se hizo el tratado constitutivo, fue con la representación de 20 diputados, porque además de eso, da la oportunidad de que diversos partidos, fuerzas políticas estén voces. representados. O porque sea, entonces no, me no estaría es representado uno o dos partidos. La cantidad, no, la, la cantidad no la determina la República Dominicana, no, sino que... No, no, el tratado constitutivo. Ahora, hay que decir que nosotros hacemos no, no. labores de trabajo no, no. Día, no, no. día a día en el Parlamento Centroamericano. Nosotros somos el foro... El foro más político, más importante de la región es el Parlamento Centroamericano. Pero nosotros le hemos hecho aporte tan significativo como que el presidente actual, Yamatei, en Guatemala, en, en la, antes de entrar al poder, dijo que él iba a disolver, el Parlamento, a disolver el Parlamento Centroamericano. Antes de entrar al poder. Y en el día de ayer anuncia que el tren que está en México va a entrar por el sureste, y va a entrar a pasar por Guatemala. Eso es una iniciativa, eso es una, un, un proyecto del Parlamento Centroamericano en el que este dominicano carne y hueso, participó. Nosotros vamos a llevar el tren, el tren centroamericano, que es el proyecto del Parlamento Centroamericano. Desde México lo vamos a llevar hasta Nicaragua, pasando por El Salvador y por Honduras. Emilio. Pero la reforma, el acuerdo aduanero a que ha llegado la República Dominicana ha beneficiado con crece más que lo que gana. ¿Usted sabe cuánto es la cuota país de la República Dominicana? El presupuesto del Parlamento Centroamericano es 1.7 millones de dólares en el año y la República Dominicana se, se benefició en el primer año que hicimos el acuerdo etiquetado y, y la compra de medicamentos en economía de escala. Se benefició la República Dominicana con 7.2 millones de dólares, habiendo aportado 1.7 en el año entero. ¿Eh? O sea que tú entiendes eh, que, compensa. Y, y, que compensa No, o sea, pero, muy, pero más. yo me siento Pero fíjense, miren mi rostro es que yo me siento muy satisfecho Pertenecer al Parlamento Centroamericano Defender a la República Dominicana Y de manera particular Estar, estar trabajando También para que mi provincia Y mi pueblo participe Como es el caso de que la construcción Del Parlamento Centroamericano Con sede en Guatemala Va a ser, o ya fue con, eh, ya fue eh, procesado, ya fue votado a favor de que sean arquitectos de la Universidad Católica Nordestana quienes diseñen el proyecto, ya está diseñado y entregado y se va a construir con la participación de los dominicanos y de manera particular que agradezco a la Universidad Católica Nordestana que sirvió de vía, de, de vehículo para que nosotros lleváramos este proyecto y ganáramos una licitación en primer lugar. Muy bien, Muy bien, bueno, pues Emilio, noticia. puntos eh, importantes aclarados del rol del Parlacén, eh, de los diputados, que sabemos que hay mucha gente que tiene percepción eh, contraria. Está... Eh, sí. No, no, no, y todavía no hemos hablado. Tú tienes el dossier de nosotros, sí. de, del aporte en el área de medio ambiente y en la agropecuaria sí. dominicana. Ahora nosotros vamos hemos, hemos propuesto la revisión del tratado de libre comercio. Deben de reforzar la parte de la sí. comunicación, Emilio, y aquí en San Francisco sí, sí, de Macorís. Y sí, sí. Eh, agradecer muchísimas no, gracias. No, no, no, no tienen presupuesto eh, para la gente de comunicación. Sí, sí, y hay un, y hay un <risa> no, comunicador... Esos no, pero escucha esto. Ah, porque... un escucha un esto. En menos de un mes, en menos de un mes, Tócalo. hay un comunicador, un, un profesional de la tecnología de San Francisco de Macorís que ya está trabajando en la comunicación. Sí, pero hey, man, para man, la un comunicación importante. nos referimos a las relaciones públicas claro, claro, a la comunicación del Parlamento como lo claro está haciendo sí. la Cámara de Diputados que lo está haciendo muy bien ahora sí, muy bien, Bien, no, agradecer eso, eso es a Emilio bueno. Eh, bueno, Emilio eh. Górez, vicepresidente eh, del Parlacén, eh. que nos estuvo dando algunas puntualizaciones de eh, los eh. trabajos que se realizan en toda Centroamérica y cómo se ha beneficiado República Dominicana de tener representantes en el Parlamento, vamos en